Bueno amigos, hoy os voy a mostrar unas cuevas prehistóricas que están cerca de mi casa y son preciosas, tanto las cuevas como el paisaje que podéis comprobar. Vamos a introducirnos. Primero por estas cavidades hay tres cuevas. Ahora sigue enseñando porque estamos en plena naturaleza y es precioso esto. Hostia. No sé si, verá, si se verá muy bien porque está muy oscuro esto. las cavidades, van todas al río. Un murciélago. Ah no, no es un murciélago, es muy pequeño. Esto para ser un murciélago. Aquí tiene que haber animales también por las noches. Por las noches tiene que dar un miedo esto. Aquí hay unas cascadas también que ahora veréis ¡Qué preciosidad! Es como un cenote Aquí en España se dicen piscinas naturales lo podréis ver os voy a enseñar un poco el paisaje porque es muy bonito de contemplar ¿Veis? aquí hay otra cueva que ahora entraremos también y un poco más para arriba hay otra cueva. Os voy a enseñar esto primero. Supongo que os gustará. A mí es paisajes la naturaleza me encanta os voy a mostrar esta cueva allá arriba hay otra cueva no sé si la veis pero es inaccesible aquí han construido escaleras no sé si la veis estas escaleras de aquí veis suben para arriba de la montaña veis aquí está la entrada Esta no es muy grande, la que vamos a ir ahora dentro de un rato es más grande que esta. Aunque esta da un miedo, aunque vienen aquí por la noche los, las parejitas. No sé yo qué vendrán a hacer aquí. Bueno, me lo imagino. Las cavidades allá arriba. No hay más. ¿Qué pasa que? Que habría que subir con unas cuerdas y unos violets, pero.. Vamos a ir a la otra cueva. Queda más miedo todavía. Que tengo que recorrer un, un camino. Espero que la naturaleza y los paisajes os gusten tanto como a mí. cueva está aquí pasado el lado este del puente veis que hay un puente aquí pues está en el otro lado se tarda nada unos segundos poco peligroso porque lo tienen cortado las autoridades no sé por qué el motivo aquí abajo está bajando estas escaleras las hicieron expresamente lo que luego las cerraron no sé el motivo cuál fue Lo peligroso que hay Ir con cuidado porque veis todas estas piedras Si resbaláis os Podéis abrir la cabeza ya estamos llegando Aquí continúa el río Es que maravilla esta es la entrada no sé si lo podéis contemplar aquí detrás de estas hierbas hay una pequeña calidad esta es la entrada mirad las formaciones que tienen Parece paranormal esto Y es como arena del desierto No comprendo cómo llega esta arena aquí, si todo es boscoso Aquí, aquí vienen las parejitas De noche A mí no se me ocurriría venir nunca de noche No se ve muy bien, no hay luz Y la cámara no enfoca muy bien Bueno, la luz de la cámara Se me acerca un poco, sé que se ve, pero Distorsionado Ahora se ve mejor aquí hay que ir con cuidado con la cabeza porque te puedes dar a abrir la cabeza no sé si oiréis el ruido del río que hace el agua es fenomenal precioso Voy a intentar pasar por aquí Con mucho cuidado Es el que me abate. Con esta belleza de paisaje Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis seguir viendo los vídeos de casas abandonadas Tengo tres preparados Cada 10 días voy a ir poniendo uno Suscribíos Y muchas gracias por todo Y vuestros comentarios Grazie a